Los Tigres del Licey tienen el mejor inicio de temporada en los últimos 15 años al ganar los primeros tres del primer fin de semana de acción de la temporada de béisbol invernal dominicano 2015-2016 en opción a la Copa Banco VHD de León dedicado a Don Miguel Férez Iglesias. El pasado jueves, en la noche inaugural en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, el jardinero Mel Rojas conectó cuadrangular de dos carreras para que los Tigres del Licey rompieron una racha de cuatro derrotas seguidas en días inaugurales al vencer nueve por tres a los Leones del Escogido. Sí, enorme el trancazo de Mel Rojas Jr. Y los Tigres ahora ganan ocho por dos delante de Vera, anotó ella el batre y ya le cobró. Así que un aldabonazo por todo el left field de Mel Rojas. Para colocar las sesiones 8 carreras por 2, como viene Luis Rojas y está llamando un lanzador zurdo para pues, lanzarle a Heidemann. Los bengalíes habían perdido ante los leones 4-3, 7-6, 4-1 y 6-3 en las fechas inaugurales desde el 2010 para colocar su marca en 32 ganados, 29 perdidos y en 27-21 cuando juegan en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo. Juneski Maya consiguió su primera victoria trabajando en cinco entradas con cuatro hits, dos carreras limpias, una base por bolas y cinco ponches. Luego del descanso del viernes, los Tigres tomaron carretera por primera vez y se enfrentaron a los azucareros del Este en su casa, el Estadio Francisco Michelli de la ciudad de La Romana. Esta vez, el estadounidense Jason Rogers decidió el partido con un cuadrangular con las bases llenas en el triunfo del sábado por la noche de los Tigres del Licey. Ocho carreras por tres ante los Toros del Este en el día inaugural de los taurinos. Finalmente vino el cuadrangular con las bases llenas de Jason Rogers frente a Ángel Heredia. Así que los Tigres están ganando 8 a 3 cuando vamos a la última oportunidad del conjunto de los Toros del Este. Vamos a ver la actuación de Jairo Asensio. Rogers conectó su primer cuadrangular de la temporada por encima de la pared del bosque izquierdo ante los lanzamientos de Ángel Heredia, luego de dos outs, revolcando a Marco Hernández, Roman Quinn y Arismendi Alcántara en la novena entrada en las que los Tigres anotaron cinco carreras. El partido llegó empatado a tres al noveno cuando Mel Rojas y Rey Meliriano habían con hits luego de un out. Rojas anotó la del desempate con un rodado a segunda base de Marco Hernández. Roban Quinn se envasó por Hitz y Arismendi Alcántara recibió un boleto para llenar las fases y prepararle la mesa a Rogers. Los bengalíes regresaron a su casa grande de Ensanche La Fe en su primer juego dominical como dueños del patio. La tercera victoria azul en línea llegó del bate de otro cuadrangular cuando Roban Quinn sacó la pelota del parque y Héctor Luissi contuvo la oposición para la tercera victoria seguida este domingo cuando los Tigres del Licey te hicieron tres carreras por una a los leones del escogido. Para aquí para Roman King. Ese bateador rompió la rutina con un hit. hazlo Tú también. O Bien. Patazo descomunal, pero descomunal, descomunal. Este muchacho que no se caracteriza por ser un bateador de poder. Es un bateador rápido, un bateador de línea entre dos. Ahora saco. <risa> lo que se llama un callo, de... él está sorprendido porque la bola co... <risa> o sea, que se midieron los batazos. Este recogió, mirenlo ahí a Roman Queen. Ahí está el swing, miren, una pelota desde abajo. Un el Señor, un tres carreras por una está ganando ahora el equipo de los Tigres del Liceo. Héctor Noesí trabajó en cinco entradas y dos tercios con cinco hits, una carrera limpia, mientras que Jairo Asensio, quien salvó el juego, en una entrada ponchó a uno. Jairo Asensio, con ese salvamento, empata con James C. Brazovan y Víctor Marte en el puesto número 8, con 18 rescates en el encasillado de por vida de la franquicia de los Tigres de Licey. Este, además, fue su rescate número 53 en la Liga Dominicana para colocarse en quinto puesto de los bomberos, detrás de Julio Mañón con 66, José Vargas con 68 Dario Veras con 77 y Arturo Peña con 88. La Liga Dominicana descansa este lunes para reanudar las acciones el martes cuando los Tigres reciban a los gigantes del Cibao a partir de las 7 y media de la noche en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo. Hasta la próxima.